Desde que estuvisteis en Valencia TV se puede decir que el paso por Cabaña Z es el siguiente hito. Sí. Yo creo que sí, ¿no? sí pues yo, sí. yo en mi carrera es eh, Julio Tormo, entonces, sí. entrevistar a falleras y, y Cabañas sí. Z sí. Yo también, Mira, en mi caso ha la sido, ha sido muy, muy igual porque yo cuando estaba en, en la ruta me fui al espacio exterior y luego ya vine pues de soslayo vine de Soslayo y me pillaron para <risa> hacer lo de No he hecho nada de, en todo este tiempo, nada, nada <risa> Estabas esperando esta, Estaba esperando esta este momento para venirme claro. y bueno, estoy muy agradecido al señor director, a toda la gente y por cierto, bueno, que pagan muy bien que es una cosa... <risa> ¿cómo? Sí. <risa> no sabías. ¿Y qué tal ha sido la experiencia así? Pues yo, muy entretenida Bien, yo, estaba, yo estaba con ilusión de verlo Bueno, aparte tenemos que decir que eh, Mi padre vive en el Monte Olivete, Sus padres también Sí. Y creo que se vieron el otro día ahí comprando los dos en Mercadona sí, <risa> No se puede decir Mercadona Estas, estas intimidades, ¿qué es esto? Entonces, ah, no se puede decir el Sálvame, que es esto, o, chico, o sea, que es bonito. Cabañaceta os parece tan tierno Que os recuerda a vuestros padres Sí, bueno, es una la. cosa, yo me la comería a mi madre directamente los no está la buena qué, que es. sí. qué bien mato, eh Bueno, a ti no te he matado ya, todo Bueno, no lo podemos contar todavía Pero si saco el sable No me hago responsable eso que lo tenga bien en cuenta todo el mundo mucho cuidadito conmigo los zombies cuando vengas por aquí solo no. bueno, bueno que, te interesa, si es que en... a mí me ha tratado bien No, eh, con cariño con cariño me, se han hecho viene... cositas al oído cosas bien ¿sabes? bueno hemos quedado que yo creo como lo tiene él como estamos solos prácticamente no te vas a venir esta noche buena a, a, a cenar con mi familia ah, okay. nos hemos hecho amigos invitadas ya Hombre, Dame una claro, la soledad de, del zombie es una cosa… Dame un abrazo. Claro, yo soy, tengo un gran corazón. ¡Eres mi mejor colega, tío! No encontraba a nadie para bailar. Tú sí que eres bueno. pero ¡chúcale a la luz! ¡Chúcale a la luz! ¡Yeeeh! Eres mi mejor colega, tío. Mi mejor colega Estaba solo aquí trabajando. ¡Mola! ¿Qué coño vas a estar solo? Si tú siempre estás de ¡Ay, ¡Vamos! <risa> Dar un beso Arsenal. No se callan, Dios mío. Parecen Pepe Rubianes. <risa> Arsenal, homenaje a Arsenal. Esto sí que es una esto, cosa esto importante. Sí esto esto es un Arsenal. Esto de aquí es arsenal, arsenal Oliva, pero este que es el viene, equipo viene. de fútbol. Esto es como un guiño que han hecho toda la gente de Cali. Vale, me voy, os dejo y aquí. Os agradezco mucho. No, no, pero, no te vayas. No, no, te he estado comentando la cosa vaya. Pero no te vayas a dónde vas? No, no, pero es que te ¿no? claro, nosotros lo que queríamos